Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch. En esta oportunidad vamos a ver cómo son las coordenadas del escenario de Scratch y cómo definir la ubicación de los objetos en el mismo. En las lecciones anteriores hemos trabajado con coordenadas sin explicar en detalle de qué se trata. Por ejemplo, deslizando objetos en el eje X o Y con el bloque deslizar en... Cambiando x o y por tal o cual valor. Cambiar x por tanto, cambiar y por tanto. Y definiendo que cuando comience el programa, el objeto en cuestión vaya a una ubicación específica. En este caso, a la 00. Bien, vamos a eliminar este objeto. Y vamos a ver qué son las coordenadas. Para ello vamos a salir el fondo. Vamos a pintarlo de negro. En geometría, un sistema de coordenadas permite determinar la posición de un punto en un plano o en el espacio. En nuestro caso sirve para ubicar los objetos y no un punto. En el plano se trabaja en dos dimensiones y las coordenadas se determinan por los valores que asignamos a las variables X e Y. X para el eje horizontal e Y para el eje vertical. De esta forma, si nosotros queremos ubicar, por ejemplo, el punto de coordenadas 3, 3, podemos hacerlo de esta manera. En esta intersección se encuentra el punto 3, 3. Es decir, x es 3 e y es 3. Vamos a ver ahora cómo funciona esto en scratch para ello vamos a seleccionar un fondo específico de la biblioteca de scratch que nos ayudará a comprender las coordenadas en scratch vamos a ir a la biblioteca vamos a ir a otros y acá vamos a seleccionar este fondo vamos a eliminar el fondo anterior ya hemos eliminado nuestro personaje y acá podemos observar y ver cómo funciona el sistema de coordenadas de un plano en scratch las dimensiones del escenario Scratch son 480 píxeles de ancho por 360 píxeles de alto. El centro del escenario se corresponde con las coordenadas 0,0. 0, es decir, con el corte de los dos ejes, del X y del Y. De esta forma, el escenario Scratch se divide en cuatro cuadrantes. Y como dijimos que el ancho era 480 píxeles, del 0 parte a más 240 por X y menos 240 por X. Y en la Y tenemos más 180 y menos 180. Entonces vamos a traer un objeto. Vamos a seleccionar la manzana. Bien, ya tenemos la manzana. Ahora vamos a ver entonces cómo... ...tener una referencia de dónde está ubicado el objeto en el escenario Scratch. Por ejemplo, si el objeto está en el 0, 0... Está en el centro. Es muy difícil dejarlo en, en 0, 0, pero acá abajo ustedes ven eh, todos los movimientos, de eh, las posiciones donde, donde está el puntero del ratón. Y el truco para ver eh, dónde está ubicado el objeto es en este bloque. Este bloque toma siempre la posición del objeto. Vemos que si cambiamos... Entonces vamos a estar mirando este bloque, el IRA para ver en qué posición exactamente está nuestro objeto, en qué coordenadas, es decir, en qué posición de x y e y se ubica nuestro objeto. Entonces, si nosotros queremos moverlo al 0, 0, ahí estamos en menos 2x, por lo tanto, x, por lo tanto, tenemos que ir un poquito a la derecha, ahí estamos en 3, ahí estamos en 0x. Bien, ahí... La manzana está en su posición, en el centro. Está nuestro objeto está en 00. Ven, acá dice 00. Recordamos que en, cuando hacíamos fijar en decíamos al presionar bandera ir a Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestro programa siempre empezara en esa en ese el en, en 00, lo dejamos ahí. Entonces, por más que yo ponga la bandera acá, si vuelvo a empezar el programa siempre va a estar en 00. Ven. Eso ya lo habíamos visto en videos anteriores, pero no en 00, 0, sino en otra posición. Ahora estamos en el centro del escenario, está nuestra, nuestro objeto manzana. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver cómo se comportan los cuadrantes. Entonces, si yo ubico la manzana en el cuadrante superior izquierdo, voy a tener coordenadas negativas de X, porque voy de X a menos 240, y voy a tener coordenadas positivas de Y veamos en dónde estamos en, este, en, en el truco que enseñé hoy de mirar en, en lo que irá y estamos efectivamente en menos 136 x y en más 123 y si lo corro dentro del cuadrante siempre voy a estar en x negativa en menos 75 x y en 60 y como pueden ver siempre cambia en, en, en el torno de esos valores si me voy a este cuadrante de la derecha Voy a estar en más X y en más Y. Fue el ejemplo que pusimos hoy. Entonces estoy en 96X y en 88Y, por ejemplo. Entonces siempre van a ser valores positivos. Si vengo para el cuadrante de abajo, voy a estar en menos i pero en más X. Entonces estoy en 128X y en menos 96 i Acá estoy en más 42X y en menos 29Y. Acá estoy en 46X y en menos 97Y. Y así sucesivamente si estoy dentro de este cuadrante. Y voy a estar en los dos negativos en el cuadrante inferior izquierdo. En este cuadrante acá vemos que estamos en menos 139X y en menos 62Y. Acá estamos muy próximos, estamos en menos 42X y menos 33Y. Y así con los siguientes, las siguientes ubicaciones que les voy a dar a nuestro objeto.